en la noche se observan las estrellas recuerdo como hoy que yo estaba en la feria del libro el año anterior había presentado una novela llegan unas chicas entre 18 y 20 años de la universidad y me dicen escritora no podemos perdonarle que la protagonista no se haya casado. Yo les me quedo mirando y les digo, recuerden algo importante, era una novela realista, no soy corintellano, pero les tengo una sorpresa, pero antes les voy a explicar por qué Bachira no se casa, cuando tú tienes una herida, abierta en tu corazón, no puedes rehacer la vida si antes no cierras el círculo de dolor. La pesadilla que ya tiene, la hace recordar que la herida estaba abierta y sangraba con el mínimo roce, por eso ella cancela la boda porque es una mujer coherente es una mujer responsable y yo les digo a las, a las jóvenes románticas a esa edad quien no lo es ustedes van a ver que Bachira se casa pero les tengo una sorpresa hay adelante no salve, ustedes se van a dar cuenta cuando yo relate el anecdotario de la novela, que es la respuesta a la solicitud que me hicieron. Este es el anecdotario de Solo en la noche se observan las estrellas. Ese fue el detonante que disparó mi creatividad para hacerles esta novela, que con mucho cariño se las dedico a ustedes.